Hola amigos y hermanos, les habla nuevamente Rocío, gracias por, por, como siempre a las personas que apoyaron el audio anterior, gracias por sus comentarios, sean bienvenidos todos los que piensan diferentes y, lo que, y los que no comprendan alguna cosa, eh, les agradezco, dejen sus comentarios en la parte de abajo y por favor suscríbanse al canal para seguir publicando. Esto respalda mucho para que estos eh, audios puedan seguir eh, publicándose Bueno, y como siempre saludamos a nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo Quien los saluda a todos con un caluroso abrazo Se siente muy complacido de que estemos reunidos otra vez aquí con Él para escucharle Vamos a orar para entrar en el ambiente que a Él le agrada. Bueno, y vamos a repetir todos unánimes juntos. Dice, Amado Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Amado Espíritu Santo, hoy venimos nuevamente ante Ti. Queremos, Señor, agradarte y aprender a entablar una verdadera comunión contigo porque te necesitamos para poder vivir. Por eso reconocemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a tu existencia, haciendo lo que nosotros queríamos, esclavos del pecado, hasta que llegaste tú y nos extendiste tu misericordia por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Mediante el sacrificio en la Cruz del Calvario quien decidió por amor a ti obedecerte y morir para comprar con su sangre y sacrificio nuestra libertad. Gracias Señor por tu amor, porque tuviste compasión de nosotros debido al engaño en que caímos y desobedecimos tu mandamiento. Lo podemos encontrar en Génesis 3, todo el capítulo. Dice... Perdónanos por dejarnos engañar y haber cedido a la codicia y la maldad, de querer tener la sabiduría que nos ofrecía este mundo y Satanás. Somos culpables y desobedientes por no haber escogido lo que te agradaba. Perdimos la posición en el paraíso y fuimos desalojados de él, y el espíritu que nos diste murió. Morimos espiritualmente y rompimos nuestra comunión contigo, porque todo aquel que es descendiente de Adán nace con el espíritu muerto, y solo al aceptar tu sacrificio y resurrección, volvemos a tener nuestro espíritu vivo, y nuestra relación contigo se recupera. Gracias por el precio tu pagar, por comprarnos al Dios de este mundo. por trasladarnos del reino espiritual de las tinieblas al reino espiritual de tu luz. Gracias por tu Santo Espíritu, el cual nos enseña provechosamente tu verdad, pues Él es la verdad, Él es el Espíritu de la verdad, el Espíritu es luz, por eso no te podemos engañar, porque si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1.6 Reina Valera O cualquier otra Biblia lo pueden encontrar. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan 1.8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 Muéstranos nuestro pecado y maldad y ayúdanos a arrepentirnos y perdónanos y límpianos de toda nuestra maldad. Amén. El Señor me ha manifestado cuán complacido y honrado se siente por este espacio, que se presta para que Él pueda manifestar su amor a todos, los que quieran tomar la decisión de seguirle, Y de ser sus hijos Que la única condición que él exige es que crean en su Hijo Jesucristo Y en él, que él es el Dios verdadero Que él es el Dios Todopoderoso Que él es Dios Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente Porque todo lo puede Todo lo sabe y está en todas partes Y se manifiesta en su Hijo Jesucristo o el Verbo. Se manifiesta en el Padre y el Espíritu Santo. Son tres personas espirituales y un solo Dios verdadero. Jesús o mejor Jesucristo que es su nombre, dice por eso es que deben creer en mi nombre que es el mismo de mi hijo Jesús. Y Él vino a dar a conocer mi nombre y yo soy su Padre. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a entrar en el, en el mensaje que Dios tiene para la iglesia, perdón, para, para todos sus hijos y para también el tema de la sabiduría humana que él quiere, al cual se quiere eh, dirigir. Y dice así el Señor. El mensaje de hoy es sobre la sabiduría humana, y hay una pregunta, inicia con una pregunta, ¿que la verdadera sabiduría consiste en el temor de Dios? Por favor vamos a buscarlo en su palabra para confirmarlo, Proverbios 9.10, y dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y dice el Señor, no quiero que ignoréis este principio, que yo considero sabio a aquel que es humilde y tiembla ante mi palabra, y no solo la sabe, sino la obedece. Pueden confirmarlo en, en Isaías 66.2 Y el Señor me dice que les diga que no todas las veces a Él le gusta hacer las cosas del mismo modo que cada vez nos va a sorprender y que entendamos que él no es una imagen pintada en la pared ni un crucifijo en la medallita, que él está vivo y es espíritu, que aunque no lo podemos ver, él está aquí y que ya ha visitado a muchos de los que han oído los audios, que los ha visto en sus rutinas, en sus casas y en sus trabajos, y que algunos tienen muy poco tiempo para él y siempre están apresurados pero que sabe que él ya está cautivando sus corazones con amor y que muchos de ustedes ya están siendo quebrantados que está derritiendo el corazón endurecido y que él sabe que muchos de ustedes le están abriendo poco a poco la puerta de su corazón que muchos han sido despreciados y atacados por creer en Él, pues el mundo actual no acepta que Dios existe y es real. Y se burlan de aquellos que manifiestan la fe en Dios, porque consideran anticuado y retro la existencia de Dios. Y además consideran, anti y además consideran ignorante al que manifiesta la fe en Jesucristo pero que él sabe que en estos tiempos hay muchos que conociéndole le dejaron, porque su amor por él se enfrió, debido a tantos engaños y manipulaciones de su palabra. Y otros se fueron apagando poco a poco, porque no les predicaron bien en qué consistía el reino de los cielos y Jesucristo. Y hay otros que realmente nunca le conocieron, otros le desprecian, y muy en su interior le culpan por todos sus sufrimientos y no entienden por qué razón ha sido la vida tan injusta para ellos aunque les da pena con ellos mismos reconocerlo porque han sido muy heridos y dice el Señor soy un Dios personal yo voy uno por uno a mis hijos y les acompaño, estoy siempre con aquellos que me temen y me respetan y me piden que les ampare, pero con los que se olvidan de mí y de mi nombre y me desprecian, cuando le dan mi gloria a otros dioses o admiran demasiado a las personas o a las cosas que les he dado, me obligan a apartarme. Yo los dejo que se entretengan con todo eso y les envío más distracciones hasta que me voy apagando. Ellos si son sabios se dan cuenta y se vuelven otra vez al secreto, a orar, a clamar y me piden perdón porque notan que mi presencia se ha ido. Pero estos son cada vez más pocos, porque los afanes de esta vida los absorben y no tienen tiempo. Otros creen que están bien conmigo porque me sirven predicando mi palabra y se sienten tan seguros porque saben muy bien la palabra. Pero sucede que se envanecen tanto que creen que esto reemplaza la comunión conmigo. Y entre comillas... Si dicen que tienen comunión conmigo, pero andan en tinieblas, mienten y no practican la verdad. Primera de Juan 1.6 Cierro comillas. Y pasan las semanas y hasta meses que no me hablan. Ellos piensan en sus corazones que sí, que están cumpliendo perfectamente con todo y nunca toman malas decisiones pero ignoran que en mí están la sabiduría y el poder. Y el consejo y el entendimiento son míos. Programan meticulosamente toda su vida. Saben que van a qué van a enseñar, cómo lo van a hacer y lo hacen bien. Son tan sabios que con estas programaciones me han evitado. Pero todo el conocimiento que tienen de mí como no me tienen en cuenta, se vuelve conocimiento vano, deja de tener poder. Porque ellos contristan mi corazón y mi espíritu, y dejo de respaldarles hasta que me apago, porque al que me agrada le he dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le he dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que me agrada. 2 2.26 Porque mi espíritu se mueve en la comunión y la fe en mi Hijo, al no haber comunión no puedo seguir obrando en ellos. Estos son los que más me hieren porque no me permiten entrar en sus programaciones y me ignoran todo el tiempo a lo cual decidí dejarlos que se endurezcan cada día más, que crean que son los mejores, los más brillantes e inteligentes, y que las personas a las que les enseñan les admiren y les idolatren, hasta que yo les rompo sus ídolos en sus caras. En su vacío y soledad me buscarán, y a muchos he tenido que abandonar y dejarlos en sus fuerzas ya que predican y oran pero sin ningún resultado no hay señales ni poder las personas a las que les predican no se arrepienten yo les envío un sopor para que les dé pereza leer la biblia y cuando la leen no la entienden no tienen mi espíritu los hago que dependan de los que sí tienen mi espíritu para que les expliquen y aún así no comprenden hasta que terminan cargando la biblia pero sin que jamás yo les haya abierto las Escrituras. solo repiten las enseñanzas de otros, y repiten y repiten, pero sin entendimiento, porque no aplican esas enseñanzas a su vida práctica. Yo soy el Maestro, el mejor, porque yo escribo mis leyes en el corazón de los hombres, para que vivan mi palabra, y enseño con el testimonio, con la verdad. Hay muchos de ellos que ya están aburridos de lo que repiten y cuando quieren explicar con ejemplos, no tienen testimonios ni de ellos ni de nadie, porque a los que les predican y enseñan son iguales a ellos, sin entendimiento y sin mi espíritu. Y cuando oran, no pueden, se cansan, hasta que terminan repitiendo siempre lo mismo y de la misma manera. Piensan que por saber mi palabra y repetirla, esta tiene poder. Pero no es así. Yo soy el que tengo el poder. Ellos no tienen nada. Ellos ni siquiera conocen mi lugar secreto. Yo no puedo tener comunión con ellos porque sencillamente no me han dejado. Que yo les enseñe con mi conocimiento verdadero. Algunos de ellos no permiten que yo les ministre mi amor. Son tan listos que por listos no me quisieron conocer. En cambio, hay otros que me han entregado su vida, su tiempo, y se han abandonado en mí completamente. A muchos de ellos los llevo como niños pequeños en mis hombros, porque no pueden hacer nada sin consultarme, y si toman alguna decisión por afán, al siguiente día yo se las he hecho cambiar, y me obedecen. Han renunciado a su familia, sus relaciones, sus jóvenes, sus posesiones, algunos hasta sus descansos, porque yo esté con ellos me prefieren a mí, este grupo son los que más me agradan, han menguado tanto para mí que les he dado muchos regalos y talentos para que me sirvan, les he dado gracia y sabiduría de lo alto y miles de recursos espirituales para que ejerzan su autoridad en mi nombre y les he abierto los oídos y los ojos para que me entiendan mejor están siendo abiertos sus sentidos espirituales para que comprendan más cómo funciona mi reino espiritual. ¡Ay! cómo quisiera que todos me buscaran y me dejaran trabajar en sus vidas, pero no puedo forzarlos, solo tengo que esperar a que por sí mismos sientan mi hastío y cansancio. Ese hastío que experimentan yo se los transmito, porque ese mismo hastío es lo que siento cuando me, no me permiten obrar en sus vidas. En cambio, cuando sienten gozo y quieren saltar de dicha por algún regalo que les doy, ese mismo gozo es el que siente mi espíritu. Cuando sé que mis hijos se complacen, cuando me son útiles y, y obedientes. <coughs> Hasta aquí fue el mensaje hacia los hijos. Ahora hablaré sobre la sabiduría humana, a quien me dirigiré en mi mensaje. Dice el Señor, a ti sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica, es la que utilizan los hijos de las tinieblas, que quieren tener interpretación de mi palabra, porque no les basta mi santo espíritu y lo menosprecian como algún erudito de tiempo atrás de cuyo nombre no mencionaré, se atrevió a decir y esto dice el erudito abro comillas algunos se imaginan ingenuamente que basta con abrir el libro y que con la ayuda del Espíritu Santo todo resultará claro cada uno sepa o no depende de una tradición interpretatoria, creyente o racionalista. Conocer esta historia recientemente es el único medio de obtener ciertos puntos de orientación y de poder avanzar por el camino de la verdad. Cierro comillas, lo dice un fulano, dice el Señor. A estos conceptos son los que, los, los que llamo sabiduría humana. ¿Por qué no os preguntáis de dónde provienen? ¿Por qué lanza estos juicios o conceptos de mi Santo Espíritu? ¿Qué intenta con sus razonamientos? ¿Por qué no hacéis una investigación exacta sobre los padres de la hermenéutica y la exégesis? Para descubrir que este conocimiento no es el conocimiento verdadero no es mi conocimiento con el cual podréis alcanzar el camino de la verdad o tan tardos sois que creéis que necesito del conocimiento y los métodos vanos de la sabiduría humana para guiaros a mi verdad pues sabedlo bien que mi palabra es espiritual y ha de discernirse espiritualmente con mi santo espíritu él es es el encargado de enseñaros todo lo concerniente a mi vida, verdad y camino. Pero si seguís desdeñándole por vuestros conocimientos y estrategias vanas, sabréis que no estáis en mi verdad, aunque la queráis imitar. Y no tenéis comunión conmigo ni con mi Santo Espíritu, sino con vuestros dioses y cuando apague en vosotros mi luz y estéis en oscuridad, os diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿No es suficiente aclarar el significado de mi palabra y de mi verdad con mi Santo Espíritu? Han provocado en mí ira ya que tergiversaron mi palabra y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles, y preguntáis, ¿en qué te hemos ofendido? Pues os responderé, en que habéis consultado sus oráculos, sus métodos y sus enseñanzas, y los usáis y revolvéis con mi palabra, dioses que me provocan de continuo la ira, pues los tengo en mi mente, que son representantes del robo, la astucia, la burla, la codicia, dioses del engaño, que conducen las almas de los muertos a la puerta del Hades. ¿Hasta cuándo he de deciros que vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra dioses, tradiciones, fortalezas, herejías, mentiras, engaños, sutilezas, doctrinas que imitan mi palabra? Pero yo los desenmascaro y me río en sus narices, que no llegarán muy lejos en su fraude, medrando mi palabra y colocando sus cuernos en mis altares y sus patas de cabra, asomando su cabeza de carnero. Entre comillas, Dios de la prudencia y de la habilidad en todas las relaciones de intercambio social. Cierro comillas. Dios carnero que se traga mi rebaño. No os lo he dicho que él jamás se presentará a vosotros con cachos y con cola, sino hará alarde de que tiene mi conocimiento verdadero, y de gran elocuencia y elegancia de palabras engañosas, y os enseñará toda la palabra, con gran despliegue de sabiduría, no mía, y se robará toda mi gloria, y os alejará de mí. Ay mis hijos, ¿Hasta cuándo me buscaréis en el secreto para grabar mis leyes en vuestro corazón? ¿No necesitáis de métodos de la falsa ciencia para interpretar mis escrituras? ¿No os di mi promesa, mi santo espíritu, para que os enseñara en vuestro interior todo lo mío y os guiara a toda mi verdad? Él no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que yo le he de dar de hablar, lo hará, lo hablará os convencerá de juicio, de justicia y de verdad, os revestirá de todo poder y autoridad, os dará sus armas, que es poder de Dios, para combatir a vuestro adversario, Satanás. A quien debéis conocer, para no ignorar todas sus artimañas, pero entended hijos, que no es con espada ni con ejército, que lo vencerás, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Él es muy astuto y sabe que le queda poco tiempo. No os dejéis llevar de toda clase de métodos, estrategias, enseñanzas humanas. Si, am si me amáis y me obedecéis, me buscaréis, con todo tu corazón y con toda tu alma para que pueda escribir mis principios y mis leyes en las tablas de vuestro corazón. Mi conocimiento verdadero, mi sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin, en, sin incertidumbre ni hipocresía. Ya os lo había dicho, que el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo no puede dar buenos frutos, y mis frutos buenos serán manifiestos y no os dejarán estar ociosos. Por tanto, poned toda diligencia, porque mi tiempo se agota, y muchos de vosotros estáis envanecidos con conocimientos y sabiduría humana, como si no fuese a venir de nuevo. Por tanto, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio, dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y todo esto solo os lo puede dar mi Santo Espíritu. Ten comunión con él. Y esto os llevará al conocimiento de Jesucristo, mi hijo, os repito, mi sabiduría no es terrenal, esa sabiduría os engendra celos amargos, contención, perturbación y toda obra perversa, para haceros perder vuestra bendición y alejaros de mí, esa sabiduría quiere desplazar mi santo espíritu, el cual es el espíritu de la verdad, para que no os deis cuenta del espíritu de error, pero yo os desenmascaro quién está detrás de la falsa ciencia, aunque parezca igual a mi, a mi sabiduría. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos maestros que introducirán sutilmente herejías para trastornar vuestra fe en mí. Mirad que os advertí que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Acordaos de cuando resucité de entre los muertos y me aparecía dos de los que estaban con los discípulos en camino de Emaús e interrumpí sus pláticas, sus conversaciones. Su actitud fue de indiferencia, no me reconocieron y estuvieron recibiendo mi instrucción y sabían que resucitaría al tercer día. Y también sabían el testimonio de las mujeres que fueron a buscarme a la tumba y la encontraron vacía, y que los ángeles le habían dicho, les habían dicho que estaba vivo. Cuando me puse delante de ellas, no me reconocieron hasta que les abrí los ojos espirituales y pudieron verme. Recibieron mi pan y mi vino y mis enseñanzas antes de morir. Yo. Y no creían que era yo. ¿Qué os quiero enseñar? que así estéis recibiendo mi palabra, igual que, el, que como yo la prediqué, escuchad bien, porque en los postreros tiempos se manifestará el espíritu de error, que solo lo podrá discernir mi santo espíritu, y aquellos que tengan una estrecha comunión con él. Acuérdate que os dejé esta advertencia que si alguno blasfema contra el Hijo del Hombre, será perdonado, pero si blasfeman contra mi Espíritu, no os lo podré perdonar. No os dejéis influenciar de diversas doctrinas, porque apagarán el fuego de mi Santo Espíritu, y no os podré enseñar. Solo yo os puedo abrir las Escrituras. Si alguno viene y os dice que sí, está mintiendo, porque mi palabra es espiritual y se ha de escudriñar, con mi espíritu. Y él no comparte su gloria con nadie. Entended y preguntad. ¿Quién os está seduciendo? ¿Mi espíritu o Hermes, el carnero? Os dejo esta tarea para que investiguéis atentamente. Vuestro pastor, Jesús. Bueno. Terminamos. Espero todos sean ministrados con la palabra y provoque en vosotros, en ustedes, el querer como el hacer. Y empiecen a buscarle ansiosamente, porque dice el Señor, el tiempo es corto. Gracias, que Dios les bendiga grandemente.